Thank you. En barco de papel que encontró sin buscar tu bandera, En el centro de tu abrazo y sin negar el cartel de atención, aquí solo se puede entrar, salud y bailar. Nuestra no casa, olvidando todo lo de afuera, afuera de pesos, comprando centros y las energías con todo el mundo, Las casas, los cines, los trenes y las burguesillas con todo el mundo a religiones, todos los bandos, con El horizonte para que saliera el sol y mezclar a mi sudor Con tu sonrisa y tu minera y la piel de mi piel Pregunto la posibilidad que revitieras y la piel de mi piel Responde en ese veador Afuera los besos con ojos, los santos y las jerarquías con todos los gobiernos Las casas no tienen si no, los trenes y las brujas se llaman. son estoy tuyos, solos es tuyo. mm. Como es, déjalo todo, déjalo todo fuera, toda esta locura que dentro de nosotros, déjalo todo, déjalo todo fuera, y vivimos en este abrazo de... Para que sane el sol, sudor Con tu sonrisa y tu quimera y la piel de mi piel Pregunto la posibilidad que repitiera la piel de mi piel Silencio deja